Ampliar la oferta de alquiler social ha sido la estrategia básica del Gobierno de Navarra y Nasubinsa Subinsa desde el 2015, a través de tres programas básicos. Muy contenta de haber llegado a este piso con la edad que tengo. Es el mayor regalo que me pueden dar. Estoy súper a gusto y súper contenta. Ha sido una mejora en todos los sentidos. Muy agradecidos que nos han dado un techo para vivir nosotros no pagamos mucho. Llevamos aquí ocho años, maravillosos. Han aislado todo el edificio. Una entidad pública a la que facilite a los jóvenes tener acceso a una vivienda de calidad y a un precio asequible. Es una casa pasiva, así que el ahorro en el estético se nota una barbaridad. Vamos a seguir dando una respuesta a la demanda de vivienda social creciente de nuestra población. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.